Yo te voy a hacer esta frase, esta a palabra. Ver. Síganme. Bueno. Síganme. Que sí. no lo voy a defraudar. Que no lo voy a defraudar. Exactamente. Es el título de la miniserie ¿Sí? que va a relatar, va a retratar la historia de Carlos Saúl Menem. Se viene, se viene Carlos Saúl la serie Exacto. que ya está confirmado, Leo es Baraglia y Leticia Siciliani como protagonista de Muy Carlos bien. y Zulema Yoma. Hay, es una serie, una miniserie de ocho capítulos, dirigida por Ariel Winograd, esto se empezó a pergeniar. ...hace casi tres años... ...la cuestión es que hubo también líos... ...con los hijos de... ...con algunos hijos de Menem... ...que no habían prestado autorización... ...sí lo hizo Zulema y Zulemita... ellas son las que autorizaron... ...esas son las que esto. autorizaron... ...y las que en teoría van a cobrar Todas las regalías... Las, ...exactamente... está Carlos Nadir... ...exacto... Creo ...Antonella que dice que a ella nadie le, le preguntó nada... ...exacto... ...bueno la cuestión es que... ...ocho capítulos va a retratar la vida de Carlos Menem... ...pero hay un capítulo... ...dedicada a su azarosa vida sentimental. Oh, Todos saben que Menem era una persona que tuvo muy bien custodiado y muy bien acompañado, desde Yulema, que fue su mujer, pasando por Cecilia Boloco... y después por otras mujeres, amores, a las, amores a las que sedujo. Hay una larga lista. Pero también hay un nombre muy familiar para nosotros. Ah, mira, Hay una protagonista en esta mesa. Exactamente, que es. Juli. El de Luisa Albinoni. Hay una protagonista en esta mesa. te que te visita, No, no. Si vas a cocinar. Ahora. Visita. Ay, me muero. Visita. ¿Qué pasa, Luisa? Ah, mira. Mira, Tiene un pasado, Luisa. Sí. A ver. Ahí está. Bueno, yo quiero, yo quiero hablar en serio de este tema porque Es una historia ¿Podemos hablar que fue una historia de amor? Yo te diría de amor y amistad Amistad más que nada El amor estaba puesta en ese lugar Una gran persona Tengo un gran recuerdo de él Fuimos y vinimos Yo lo conocí hace muchísimos años ¿Cómo Cuando lo conociste? La primera vez que lo conocí, eh, frecuentábamos un local de comidas árabes muy conocido. ¡Ay, qué rico! Sí. <ríe> Íbamos ahí con, con Gerardo, con Porcel, y nos encontrábamos ahí con toda su familia. ¿El que está en la recoba? Sí. El que está en escalabrini Ortiz. Sí, ah, ah, sí. sí, sí, sí, sí, sí pero sí. como no quería... A mí me gusta, a me claro. gusta conocer en qué época fue, ¿Qué, qué año, Sí, Eso fue en el año 80, por ahí 81, sí. Linda época, íbamos a cenar, claro, ¿No era presidente? primera claro. que era sí. gobernador de La Rioja, claro, cuando, claro, cuando claro. claro, sí, claro. sí, sí, era muy amigo de Gerardo, muy amigo del gordo también, y bueno, íbamos y frecuentamos el lugar, bailábamos, era era pero, lindo está era... ahí no era pero, todo... pero claro no, no, pero yo quiero la, ver cuándo se dio la, el flechazo estaba Jorge yo estaba... se dio un flechazo en qué momento sí. Porque, para, no me están cerrando la, los números pero generalmente no cierran no, no, tiene no, no, no tienen por qué cerrar no tienen por qué cerrar no las recuerdo bien pero es una jod... cuestión de edad no no pero pero <risa> cómo fue ayudar, el flechazo si no eh, siempre hubo una atracción una atracción entre los dos pero más que nada hablábamos mucho de, de política eh, discrepábamos bastante y discutíamos. Bueno, porque me conocían, de porque mi papá fue este sindicalista y entonces conocí, era este radical y era muy amigos de mucha gente peronista y era conocida. Bueno, y yo era la hija de... Siempre Inés, se no sé, dijo sí. que, que... Y de ahí viene, Que, que ¿no? fue muy seductor. Siempre. Un caballero, ¿Cómo? un seductor, un ¿Cómo? Por, por eso por la claro, caballera claro, y sí, sí, poca cosa. Sí, sí, sí. Tenía, tenía mucho carisma. Y el sexapil. Mucho carisma, era muy sexy. ¿Puedo hacerte una pregunta? Mira. Bueno, a ver, depende. No, no, sí, ver, no como compañero, sí. sino como periodista de ah, pues este Así como en, en algún momento Graciela Alfano, que también reconoció haber tenido una afer con él, sí. que inclusive se encontraban en un, en un crucerito en el Río de la Plata, armaban toda una estrategia para que nadie se enterara. Vos lo visitabas en la Quinta de Olivos, lo, no. visitaba, lo ¿dónde lo visitabas? No, no, no, yo en realidad lo visitaba cuando estaba en la Quinta de Gostanián. Detenido. Detenido. Ah, y okay. vamos ahí, con, eh, de, en ese momento retomamos, digamos, el, el trato nuevamente. Cuando eres a presidente Atenu sí, sí, y sí, después sí. de ser presidente, y ya estaba separado de Bolocos. Ah, él estaba sí, solo en la sí, quinta. Eso pues me hace ¿Hace saltar tiempo? años. Claro, claro. ¿Cuántos Estamos años duró desde que, que, se, que se conocieron? Primero una década. No, no, pero quiero hablarle Le... con mucho respeto por porque eso... Él estaba con su esposa, no, nada que ver, nada. Que ver. Pero vos eras pareja de Jorge ahí. ¿eh? Claro, de por ser. Claro, ah, en no. el 80-81. Por eso que fue por ahí. Pero iba. para mí sí. las historias de amor más fuertes trascienden las parejas. Digo, y, y, y coincido con vos, hay que respetar a las parejas que estaban en ese momento siempre. Sí. Pero cuando la historia de amor es tan fuerte, tra, traspasa, trasciende y es inevitable que suceda. Eh, claro, yo te ¿Sí? cuento. Más allá que uno quiera respetar a la pareja claro, que esté no, en ese no. momento. sí, él sí, en ese momento, cuando yo lo empiezo a frecuentar que íbamos con Pepe, íbamos a tomar el té, y pasábamos las tardes allá en la quinta de Costa sí, Pepe Parada estás hablando. Exacto, sí. de Pepe Parada. Él estaba tratando de armar nuevamente su candidatura y yo lo conozco también por una prima mía que le hizo todo el evento. Ahí donde nos conocemos, que es esa foto que ves ahí, donde él ah. me dice, por fin se dio, ¿no? Claro. El pelote trajo esa foto ¿Qué terrible. ¿Qué gestos tenía ¿Por qué? ¿Eh? seductor? ¿Qué gestos tenía? Era un señor. ¿Cómo? ¿Qué Era sería un... ser un señor? Y halagaba constantemente vos siempre eras mejor y la más bella y Gracias la única. Pero yo, yo me acuerdo haberte hecho una nota. Ojo, pasaba otra y también era no. el... hermosa. Ah. Era vi, el... que que no Te compraba. Recuerdo sí. haberte hecho una, una nota sí. donde me dijiste era chiquito, de estatura, pero imponente. Mm. Eso sí. me dijiste. No me acuerdo. Bueno, no sé que me estás yo quiero Tenía una gran energía. Sí. Bueno, pero ¿a dónde se encontraban? Más allá sí. que lo fuiste a ver cuando él estaba detenido, ¿dónde, dónde se, se le daban esos encuentros? Para que no trascienda en el. No, sé, no, no, es que ese no, era, no eran encuentros ocultos. También lo fui a visitar a La Rioja no, no sé varias veces. Bueno, pero hasta que, que se, hasta que se dio, porque eh, uno no sabe si va a funcionar que, o no. Tiene, te cuento, no? yo voy a decir la verdad que no se dio, nadie me va a creer. Ah, ¿no hubo sexo? No. Dale. No, no, no. Esa bueno. no, no, no. <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, te no, ¡Mirá no, no, no, a no, el turco! no, Sí, es muy difícil. Era ¡Bravísimo! ¡Era, bueno, pero era bravísimo! Con Mela era imposible, era bravísimo. Eh, sí. en bata? Porque se ponían batas él, ¿no? Se ponían batas. ¿Qué pasó acá? Se ponía batas. No, fuimos no, no. Bueno, pero la bata es algo que pero los hombres eh, usan. Igual hay fotos del él en bata. ¿Pero dónde lo viste en bata?